En El día de hoy se cumple un aniversario de un jorlón que dio Beirut, Beirut, no sé cuál fue. Buenos días, todos. <risa> buenos días, Amado. <risa> buenos días, Fulvio. Buenos días, hermano. Buenos días. <risa> Uno Bien. de los tanto que dio Carolina, buenos, buenos días. días. Muerto un humo tabaco. Hermano Francis, buenos buenos días. Sócrates, un placer buenos días. estar aquí en De Mañana, la mejor propuesta matutina y los deportes. Eh, como ya apuntaba Amado, eh, las, ef las efemérides están llenas de hazañas de episodios deportivos que se han marcado de una u otra manera también un día como hoy pues Fernando Alonso el piloto de Ferrari en aquel momento se convierte en el más joven en ganar un campeonato de Fórmula 1 eh, hace ya unos añitos, eso fue en el 2007 precisamente pero bien, eh, vamos entonces precisamente a la Fórmula 1 ayer el británico Lewis Hamilton de la escudería McLaren Mercedes ganó el gran premio de Rusia en el circuito de Sochi. Este ahora mismo se consolida como el, el que está muy, pero muy arriba en el escalafón mundial, con 322 puntos, 72 por encima de su propio compañero de equipo, Valtteri Bottas. Y entonces, en el circuito de Sochi ayer, pues, esta es la cuarta victoria para el británico Lewis Hamilton, quien lleva ya una gran trayectoria como piloto de Fórmula 1, eh, tan experimentado en la misma escudería, se ha mantenido ahí todo el tiempo, una pugna con Fernando Alonso en el 2007-2008, por ahí, el español salió del conjunto y se fue a Ferrari, sin embargo, este se ha mantenido firme precisamente. Eh, Valtteri Bota, su compañero, completó la segunda posición, el 1-2, y el tercer lugar fue para Charles Leclerc de Ferrari, quien completó el podio precisamente para terminar tercero. ¿Mercedes su es decir, apodo o es que corre para la escudería Merce no, no, Mercedes? Para Benz. la escudería Mercedes. Ah, ya. Mercedes, Mercedes McLaren, Benz. sí. Ah, okay. De hecho, es la escudería que está eh, también número uno en el campeonato de constructores. Eh, está liderando con un alto puntaje eh, ahora mismo la tabla de posiciones. Pasando al béisbol invernal dominicano. Las Águilas Ibaeñas celebraron su asamblea, una asamblea que fue un poco tensa al principio. De hecho, ellos reeligieron nueva vez al doctor Adriano Valdés Russo. Ese señor nueva vez es el presidente de las Águilas. Ahí está el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, el licenciado Vitelio Mejía Ortiz. Y todo el cuerpo de directivos que estuvo ahí juramentando nueva vez al doctor Valdés Russo. Fue algo incidentado al principio porque la familia Sánchez, Luigi Sánchez, Jochi Sánchez, esa familia de muchos años, consagrada a las águilas ibaeñas, se retiró de la asamblea. Hay una pugna, eh, la situación, la atmósfera no está muy bien. Vamos a escuchar brevemente lo que dice el doctor Valdés Russo, porque en las palabras de él dice todo. Nada es personal, pero cuando usted oye declaraciones así básicamente, de que siente que la gente se fue, que hay disconformidad hay un clima que no es agradable ahora no, mismo en Águilas sí. Ibaeñas en, ¿Y, la, en el ¿y cuerpo eso directivo se refleja en, en lo que será el campeonato de una u otra manera eso llega al terreno de juego claro, a veces, sí, eso sí. puede eh, bueno, esperemos que no y que sea un conjunto que pueda competir y que le dé un nivel de béisbol por encima, me decía Carolina que sí clasificamos, claro que sí. en la LNB en el día de ayer los indios de San Francisco Obtienen su clasificación tras haber derrotado al conjunto de los Soles del Este Éxito, felicidades eh, pues, Un conjunto si que, rebasó, que rebasó, que si rebasó todos eh, una, Un mal inicio de 1 y 7 Y ayer clasifica con récord de 8 y 7 por encima de 500 O sea que fue un rebase de 7 victorias de manera consecutiva Aceleró, aceleró eh, La llegada de San luwood y también del armador Greg Foster fue lo que le dio el plus para que el dirigente David Díaz, como diagramaba su jugada, ya le saliera por fin, porque anteriormente con Daquan Brooks y con Demondre Harvey no le estaban saliendo los movimientos según él lo marcaba. Eh, crédito a París Vaz. este señor es el Mira, mayor encestador de la el, liga. El asunto, el asunto es muy, muy superficial cuando se dice así. Cuando te pones a ver la, cantidad, la mayoría de los juegos que perdieron los indios no se debieron a que no se ejecutaban las la jugadas. En la mayor parte de los juegos los indios llegaban al último cuarto con victoria de 15, de, sí, con, sí. Vacía de 15, 20, 25 puntos. Lo que había era una forma equivocada de dirigir el equipo en el último cuarto y del equipo ejecutar en el último cuarto. Y básicamente los ajustes vinieron en eso porque el problema es que, era que el equipo promediando 10 puntos y 12 puntos en un último cuarto no es verdad que iba a ganar ningún juego. Básicamente por eso yo siempre tuve la esperanza de que se iba a clasificar porque el equipo mostró... En los tres primeros cuartos que era superior a todo el equipo de circuito Había solamente un error del último y Eso se superó y ahí están los frutos Obviamente eh, la, la falta de un armador que conociera el sistema de juego de República Dominicana Porque no lo vimos tú traer un armador que conozca el sistema Y que aquí se encuentra con una liga un poco complicada Porque es una liga de mucho movimiento aquí eh, Para romper la presión porque los equipos contrarios presionaban claro, En ese momento no Entonces, en el último Había que buscar a alguien que manejara el balón para que cortara la presión y entonces, pues, el conjunto está haciendo lo que no hacía al principio. En el último cuarto, ahora más bien, nos despegamos más del contrario. En los partidos, eh, en los primeros partidos, tal como señala Sócrates, teníamos problemas. Pero bien, el equipo clasifica en segundo lugar, clasifica en segundo. Hoy hay un partido decisivo en Santiago de los Caballeros entre el conjunto de los metros y los cañeros de la Romana. O sea, el equipo que gane de estos dos, va a estar pasando a la semifinal en cuarto lugar. Hoy hay un juego decisivo en la gran arena del Cibao, donde todo el mundo estará a la expectativa de ver cuál será ese, jugado, eh, ese equipo que pasará. Ya los indios van con el equipo de los soles eh, para su primer partido el próximo miércoles aquí en el Mario Ortega de San Francisco de Macorís. Señores, en el baloncesto de Madeja ya brevemente, el equipo de los Abejones derrotó al equipo de Madeja con un marcador cerrado 102-101, un canasto de 3 de Lolo Minaya para eh, fulminar ese partido. Es libre te dije. La, el día Lolo Minaya tú dices sí. te jugaba con el San Martín. En, sí señor. En el 94 ese. Sí pero un triple de él decidió ahí. Mira sí, sí, un, un, un gran triple. Lo, pero 16 puntos pero Lolo Minaya pero también así como te digo en, en, así la, como te digo a Lolo te menciono a Luis te menciono a Luis Ferreira no a Luis Mar Ferreira el hijo de de Luis Nelson Ferreira. El hijo de Boque está también. Sí, jugando. señor. Bueno, eh, por ese joven, con 16 años. Por con 16 joven, años. Sí. sí, 22 puntos. O sea, como te estoy mencionando unos veteranos, te estoy mencionando ahora <risa> uno joven también. Para que entonces equilibre <risa> la carga. No, porque él, me, él me quiere psiquitrillar a mí aquí. Sogra. Cuando yo digo algo. Sogra. Eh. Ya, ya, de... ya por eh. último, vamos a felicitar a Junior Matrillé. Eso van eh. con los nietos. Ayer que no fue jugar. Ayer fue reconocido por el equipo de los indios y el equipo de los gigantes por su programa fiebre deportiva que cumplió 18 años aquí en Telenor. O sea, ya llegó a la mayoría no. de edad. Felicidades sí. para ellos. Estuvimos acompañándole el señor Deportes. Sí señor, así es que <risa> gran, felicidades. Con, con esta felicitación, pues nos despedimos en el día de hoy Felices. y todo lo que tenemos en deporte. Muchas gracias a así. ustedes.